Bueno, muy bien, aquí estamos, yo desaznándome, eh, porque en realidad la doctora Sandra Fernández es quien nos va a orientar en un tema que no domino en absoluto y que por eso la convoco, para que nos explique un poco. Eh, todos habremos tocado de oído eh, algo que tenga que ver con la Ayurveda, sobre todo los que conocemos a Chopra en algún momento, bueno, tuvimos que pasar por ahí, seguramente. Pero vamos a ver si, si podemos ayudarnos en la dieta, en la alimentación, en, en lo espiritual, en lo emocional, en el cuerpo, en este momento donde se está trabajando tanto con el sistema inmunitario, este, bueno... Vamos a, a esperar a, a que la visitante llegue a mi sala. Eh, creo que ya tenemos todo preparado como para que ella esté aquí, a ver si... Eh, ahí estamos. Muy bien, preciosa, ya te admito. Ahí está, ya la tenemos acá, admitir, perfecto. Y vos luego le das entrada... Ahí está. Muy bien. A ver, a ver. Se está uniendo a nosotros Sandra Fernández, que nos hablará de medicina ayurvédica, si es así como se dice. Este, hasta eso nos va a enseñar a, a cómo llamarlo. Eh, un poquito de paciencia. Nos ha enseñado esta cuarentena a tener paciencia. Ahí vamos. Mientras tanto podemos ver el jardín de mi casa, que está precioso, y escuchar el canto del pájaro. Pasó una vecina por la puerta de casa y dijo, qué raro, Silvia, vos, este, con pájaros enjaulados. Mira vos, qué concepto tendrá de mí. Ahí la tenemos a, a la doctora Sandra Fernández por dos. Ahí está, ahora conectamos con el audio, ahí la tenemos, hola Sandra, ¿cómo te hola. va? ¿cómo estás Silvia? Bien, estoy midiendo mi temple, mi paciencia. <risa> y vos, te sacaste un 10, eh, midiendo tu temple, ¿cómo te fue? <risa> <risa> es un ejercicio de todos los días, la paciencia, el entender las circunstancias de la vida, todos estamos aprendiendo lo mismo. Sí, y el fluir con, con esto. Pero me parece que, bueno, no sé, quizás yo no me daba cuenta de cuánta, cuánta, cuánta paciencia había que aplicar en las cosas en otro momento, pero acá uno es, yo estoy siendo muy consciente de, de la paciencia que uno le tiene que tener a estas comunicaciones nuevas también, ¿no? A esta nueva forma de comunicarnos. Exactamente, yo pienso que cómo esto nos está confrontando con todas las cosas que creíamos que controlábamos. Uno se, se acostumbra a su rutina, a las cosas que sabe hacer, y cree que el mundo tiene, que uno tiene la posibilidad de controlar eh, las cosas, y en realidad no, en realidad no, esto es lo que nos viene a confrontar es con esto, con que hay muchas cosas que no están en nuestra mano, digitarlas ni acomodarlas, que simplemente nos queda fluir con las circunstancias, manejar las emociones, y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Claro, pero vos sabés una cosa que, eh, las personas que estudiamos esto que tiene que ver con Neville Goddard, la ley de atracción, el secreto, el, el pensamiento, ahí tenés gente en la casa, el pensamiento que crea y este, pide y te será dado, ¿no? Eh, ¡Wow! Qué interesantísimo para nosotros, los que trabajamos con el pide y se te dará, eh, tener que poner este freno y reconocer que, bueno, que, que por ahí no todo, que por ahí no siempre, y que, y que cuando no, no, y, y saber soltar y saber aceptar y saber fluir. Digo que, wow, que nos están enseñando a combinar. Me parece que era un eslabón que nos estaba faltando. Ellos días atrás, creo que en esta misma semana, comentaba que nos estaba faltando el eslabón entre admitir, eh, eh, incluso resignar, soltar, renunciar, aceptar y eh, pide, tú puedes, eh, insiste. Eh, no claudicar, ¿no? Este, me parece que había, así como, como que nos faltaba uno. Entonces, ¿qué hago? ¿Insisto o aflojo? ¿Tiro o suelto? Me parece que nos estaba faltando esto. ¿Vos qué opinás? Espera que se te, por alguna razón extraña se te fue el audio. Esperame un segundito, por favor. Yo te lo estoy dando, vos fíjate si tocas... Ahí lo cancelé, ahí me puse, puse encendido. Yo sí. creo que en realidad eh, toda este, todo esta, todo esta idea de, del crear con nuestra mente, de construir las realidades para que después sucedan, tiene mucho de cierto pero que también creo que hay una lección de humildad que todos hemos tenido que aprender en algún momento de la vida, y si no la vamos a aprender más adelante, que es que tampoco todo está en nuestra mano y en nuestra mente. Que hay algo más allá de nosotros y más grande que nosotros, que a veces nos dice, por acá no es tu destino. ¿Sí? Ah. Sin convertirnos en unos deterministas que digamos, bueno, yo no voy a hacer nada y que sea lo que el destino traiga para mí. Creo que el punto es, justamente poder eh, conciliar como estas dos teorías, porque si no a veces uno va y va y va para allá, y muchas veces para allá no es. creo que tener la mente flexible y abierta a poder pensar otras realidades, otras formas, otras maneras, nos hace bien a todos. Creo claro. que tal vez el punto justo es el equilibrio ese que todos buscamos, que es cuál es la manera. ¿Cómo es? Y en realidad en la vida estamos todos aprendiendo. Eh, estamos en, a todos tenemos maestros que nos guían o que nos han guiado, pero a la vez también todos los que somos humanos estamos viviendo en un determinado nivel de conciencia. Tal vez todavía no han llegado otros maestros que nos vayan a enseñar otra vuelta de tuerca por sobre esta que tenemos nosotros hoy. Claro, sí, exactamente. Eh, a... No es que haya una cosa que sea verdad y otra que sea mentira, sino que a veces las cosas también son impermanentes. Una de las cosas que, de, a, que a mí me gusta es amigarse con el, con el concepto de la impermanencia. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Porque queremos que lo malo no sea para siempre, pero nos cuesta un poquitito más amigarnos con la idea de que lo bueno no sea para siempre. Ah, sí, absolutamente. Uno se aferra, querría clavar ese estado. Y recordé un cuento de Anthony de Melo, que por supuesto lo debes admirar, porque si admirás la impermanencia, este, eh, el cuentito dice que el discípulo le preguntaba al maestro por qué hacía rato que lo veía mirando las nubes. Y entonces él le dice, vení, acercate a veces a nube preciosa que está ahí en el cielo, este, acompañando a aquella otra que también tiene una forma maravillosa con el contraste celeste. Sí, eh, viste qué lindo que es mirarlas, qué feliz es este estado. Sí, si quieres perder este estado de felicidad, empezar a rogar que no se muevan de su lugar, que se queden. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces es a veces eso, creo que soltar el control es muy bueno. Creo que está bien. Una de las, en realidad una de, de, de las cosas que tiene la filosofía médica que a mí me gusta mucho, que es eso, es eh, poner el mejor esfuerzo, pero porque es el esfuerzo lo que vale la pena, desapegarse un poquitito del resultado. Claro, claro. Yo doy lo mejor de mí en cada cosa que hago. A cada instante hago lo mejor y lo que yo considero mejor pero no me enferro al resultado, el resultado va a venir lo que sea para mí. Y yo te digo, sin, sin caer en, en falsos determinismos, me parece que eso de, de aceptar que a veces yo no puedo saber el final de todos los cuentos, que a veces hay finales que están por escribirse, que todavía ni yo me los imaginé, y capaz que muchas veces son mejores de lo que esperaba. Sí, ¿Sí? Y, y por creer que lo mejor que me puede pasar es casarme con fulanito, me estoy perdiendo por ahí la posibilidad de casarme con Menganito, que era mejor partido, diría mi madre. Exactamente, o por aferrarme a un trabajo, o a una actividad, o a un lugar, me pierdo que tal vez habían otros, otras opciones mucho más bellas para mí en la vida. Claro. Y no lo sabemos, Entonces, eh, para mí vivir es una aventura, es una aventura que no sabemos para dónde va a ir, y eso es lo lindo también. Claro, claro que sí. Bueno. Y aparte que estamos en un mundo que cambia muy vertiginosamente, porque hace una o dos generaciones atrás, las personas habían estudiado una carrera eh, y ejercían esa profesión toda la vida, o empezaban a trabajar como mi papá, empezaban a trabajar en una empresa, y ascendían dentro de esa empresa, y se jubilaban en esa empresa. Claro. Hoy por hoy, eh, las empresas se crean, se disuelven, se unen con otras, eh, y a veces el que cambia es el entorno, y a veces el que cambia es uno. Porque también estamos, hay mucha invitación a esto, al cambio constante, a reconstruirnos, a repreguntarnos, a aprender cosas nuevas. Bien. Eh, estamos en la misma línea de pensamiento, así que ya hay en la sala cuarenta y pico de personas que piensan igual, estamos súper en... <risa> y me parece que preparado yo todavía estoy mientras vos hablás, eh, viralizando, haciendo la viralización de último momento, este, así que si querés, nos adentramos en el tema por el que te convoqué, este, que por supuesto es afina a lo que veníamos hablando, por supuesto, eh, y vamos a la Ayurveda, ¿qué te parece? Dale. Okay. Eh, ¿querés, que te, ¿Querés que te cuente un poquito qué es? No supiéramos nada, por favor. Bien. Eh, es lindo no saber nada porque está todo por descubrir, <risa> eh, y en realidad... Como dice Anthony de Melo, tengo el pizarrón vacío. Lo único Exacto. que me recomendaste, coco en el mate, y ya estoy tomando coco en el mate. Me Ahí Me encanta. pinturas madres que ya tomé, y que me esperan en mi mesita de luz para tomar a la noche, y unos tecitos riquísimos, el hinojo, no, no, nunca había tomado té de hinojo, este, me pareció riquísimo, riquísimo. Así que te agradezco por las cosas que me te Quiero contarle a las personas que comparten la sala que yo ya tuve una este, entrevista con la doctora. Y por supuesto, los que me conocen ya saben que soy muy obediente, que si me dicen no tenés que hacer parada, yo me paro y lo hago. ¿no? Así que bueno. <risa> Eh, bueno, en realidad cuando vos decís, contame, contanos como si no supiéramos nada, pienso que hace 15 o 20 años nadie sabía nada de Ayurveda acá. No. Y de repente, hoy por hoy, es una palabrita que ha empezado a sonar, que más o menos todos hemos escuchado algo, aunque no sepamos del todo de qué se trata. Ayurveda es... Eh, una ciencia milenaria es la forma de medicina que nació en India hace como unos 3.000 años. Y lo maravilloso es que continúa en plena vigencia. En India se sigue practicando como uno de los sistemas de salud a los que uno puede acudir cuando tiene un problema. Uno puede ir al hospital tradicional o al hospital ayurvédico. Y a mí lo que me encanta es que tiene como una, una profunda lógica y coherencia dentro de Ayurveda. Y tiene algo que dice que todas las personas somos distintas, que no, no existimos dos personas iguales, que cada persona es una combinación única de sus energías vitales. ¿sí? Y la otra cosa que dice Ayurveda es que somos cuerpo y mente unidos, que es algo que todos nosotros hemos experimentado, pero que estaba muy bloqueado o muy poco habilitado desde nuestro paradigma occidental hasta hace pocos años. A todas las que estamos acá, o todos, nos ha pasado de que cuando estamos en periodos de mucho estrés, de mucha presión, con mucha, haciendo muchas cosas a la vez, nos suceden cosas en el cuerpo. O nos duele la cabeza, o nos contracturamos, o se nos desarregla la digestión, o los ciclos menstruales a las mujeres. Y todo esto hasta hace un tiempo decir que era porque yo estaba pasando un periodo emocional o estaba transitando un duelo... O me había mudado, era casi admitir que uno estaba un poco para el psiquiátrico. Ah, sí. Ahora, en realidad, en los últimos años, uno de los campos de investigación de, de la medicina occidental es lo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que es cómo la mente se une con el cuerpo y produce cambios a nivel inmunológico y a nivel endocrinológico. ¿Sí? Es decir, que esto que Ayurveda ya sabiamente nos decía hace 3.000 años, ahora lo estamos redescubriendo. ¿Sí? Entonces, somos todos distintos y tenemos profundamente unida la mente con el cuerpo. Esa es la base de Ayurveda, que es lo que nos da una riqueza, una base muy amplia de donde partir. Y después, el otro punto distinto que, que tiene con la medicina tradicional y que a mí me gusta mucho, es que hay una multitud de herramientas para equilibrarnos, ¿sí? No se habla de enfermedad en, en Ayurveda, salvo en estadios muy avanzados, se habla de estar en equilibrio con quien yo soy, o haber perdido ese desequilibrio y estar un poco distinta, estar como un poco fuera de foco, ¿sí? Entonces lo que tenemos, lo que tiene Ayurveda para ofrecernos a todos es un sin fin de herramientas para recobrar ese equilibrio. Y entonces hay algo para cada uno de nosotros. Como vos me dijiste, mira, a mí me parece que no va tanto por acomodar la dieta. Bueno, no va tanto por la dieta. Usamos otra cosa. Y usamos dos cosas que acabas de comentar que te encantaron. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, eh, como final es... pilar... Esa eh, multiplicidad y esa diversidad este, de herramientas es maravilloso, ¿no? Este, esta cosa que no sea estructurado, de bueno, mira es esto, es 2 más 2, 4, eh, es, es, esa flexibilidad este, es, es bárbara, ¿eh? la, la tengo que resaltar. Exacto, entonces siempre hay algo que sirva para todos, no es medicina tradicional, bueno, toma esta pastilla o las como suele suceder, o sea, es... O tomas una medicación o no hay nada para hacer, o te operas Son las únicas herramientas de la medicina tradicional. Ah. Que yo igual, eh, a mí lo que me encanta es hacer la integración. Cuando se necesita un medicamento, porque Ayurveda no tiene esa herramienta, buenísimo, lo utilizamos. Pero hay montones de veces que sí podemos equilibrarnos de manera más natural. ¿Y con qué herramientas? Por ejemplo, con la alimentación fundamentalmente, con las especias que usamos para nuestros alimentos, con las especias o plantas medicinales, y que ahí las podemos usar a gusto y piacerio o posibilidad de cada uno. Se puede usar en formas de té, se pueden usar en forma de polvos, se puede usar en formas de tinturas madres, en forma de decocciones, de acuerdo a lo que sea mejor para que la persona lo pueda aceptar. También se trabaja con, y trabajamos con plantas medicinales de acá de Argentina o plantas de India, que a veces cuesta un poquitito más conseguirlas, pero también las tenemos disponibles ahora con esto de un ladito bueno de la globalización. Ajá, ajá. Eh, también, también se trabaja con masajes, se trabaja con aceites esenciales, la actividad física es una herramienta terapéutica, la meditación es una herramienta terapéutica, el aprender a regular y a gobernar nuestra respiración, lo que se llama pranayama, que son técnicas de respiración yogica mirá la cantidad de herramientas que tenemos. ¿sí? Y otra de las cosas, en las que Ayurveda hace muchísimo hincapié, es en, nos invita a volver a sincronizarnos con los ritmos de la naturaleza. Entender que no es lo mismo estar en verano, que es una estación súper intensa y calurosa, que estar en otoño, que es una estación fría y seca, o que estar en el invierno, que es como estos días que empiezan a estar, además de fríos, un poco más húmedos. Nosotros acá tenemos... La maravilla de tener unas estaciones súper marcadas, que cada una tiene su hermosura y su maravilla, pero que también con estas energías tan distintas nos influyen en nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto, esto es una, Ayurveda es una hermosa invitación a mirarnos hacia adentro y a mirar hacia afuera el mundo que nos rodea. Y hacer todo esto con amor y con respeto. Amor y respeto por la naturaleza, Amor y respeto por mí mismo y por, las, por cada una de las personas con las que me vinculo día a día. Cuando y una de las cosas que pasa es que cada uno llega a esto, a la Ayurveda, por distintos motivos. A veces es el azar, a veces es una persona conocida que nos lo recomendó, a veces es la curiosidad que me llevó a ver una nota o ver un posteo. Eh, cada uno llega por un lugar, pero no hay manera de no salir profundamente, profundamente transformado. En mi caso yo llegué completamente por azar a todo esto, porque acompañé a una amiga a un lugar por acompañarla por amiga, sin tener ni la menor idea y cuando mi mente estaba completamente en una forma de pensar que yo digo mucho más cuadrada que ahora. Y capa a capa uno va cambiando cosas, va modificando, un día... Dejas de comer industrializados, otro día te animás a poner mano en la cocina, otro día fuiste a meditar, y de a poquitito la vida va como floreciendo, como que había una vida que estaba dormida y que de repente florece. ¿Sí? Esa es la gran invitación de Ayurveda. Y en este florecer, a mí a veces, muchas veces, es, yo soy muy visual, entonces me gusta hacer como, como metáforas o analogías visuales, y pienso que cada uno de nosotros como persona es como una flor. Viste que no hay una sola forma de flores, no hay solo rosas o no hay solo margaritas. Hay un sinfín de flores, que cada una tiene su color o su combinación de colores y su aroma. Y algunas además tienen una propiedad terapéutica, otras son muy decorativas, otras tienen un simbolismo cuando las regalo o las entrego. Y unas se dan mejor en unos climas y otras se dan mejor en otros climas. Entonces, eh, a mí me gusta pensarnos así, como que cada uno es absolutamente distinto. Y es esa la maravilla, porque cada uno somos... Uno de, de, de los conceptos que, que tiene Ayurveda, que viene de la filosofía védica, es el concepto de, de Dharma o propósito. Que es que cada uno de nosotros vino a esta vida porque tiene algo que hacer acá en este planeta. Nadie viene porque sí. Cada uno de nosotros vino a aprender algo o a enseñar algo, a tomar algo del mundo para darlo transformado. Y entonces cuando entendemos eso, no hay una vida mejor que otra, y no hay una vida superior a otra. Todos tenemos derecho a existir, cada uno con sus diversidades y sus particularidades. Y entonces empezamos a desencajarnos de estos modelos que, sobre todo las mujeres, a veces los padecemos tantos. Que hay que ser de tal o cual manera que hay que ser alta, o que hay que ser flaca, o que hay que ser eh, universitario, o que hay que ser mamá, o que hay que ser esto, o que hay que hacer el otro. No hay que nada. Cada uno tiene esto que vos decías antes, la hoja de su vida en blanco para escribir la historia que vino a escribir. Y la otra invitación es decir, entender que, bueno, si no lo hice antes, es porque yo antes no lo sabía, o no lo había visto. Si lo veo ahora, es mejor que no haberlo visto nunca. Porque mucho, otro de los errores en los que la mente nos suele llevar es esta cuestión de autorreproche. Decir, ¡ay, pero cómo yo esto no lo...! Seguramente te pasa a vos también cuando transmitís tus conocimientos. Que las personas dicen, ¡ay, pero yo qué tonta que era! Esto no lo sabía, ¿cómo no lo vi antes? Mirá la cantidad de veces que me equivoqué por no tener esto en mi campo de conciencia. Bueno, no estaba antes. ¡Está ahora! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todavía tengo vida por delante para empezar a poner en práctica esto! ¿Sí? Y a mí me encanta mucho toda esta parte filosófica. Sin poder bucear un poco en la parte filosófica, Ayurveda no es nada. Si nos quedamos con que Ayurveda es una forma de comer, o es un uso de plantas medicinales, estamos haciendo casi una alopatización de algo que es mucho más amplio y más maravilloso. Entonces... Me encanta la gente enamorada, se ve que estás enamorada, sí. se te eh, yo, yo estoy enamorada de lo que hago, o sea, estoy enamorada de lo que hago y de, y de esto, y de haber empo, podido encontrar mi manera de hacerlo. Yo durante años no encajé en la medicina como la medicina era. ¿Vos sos clínica? Ah, yo vengo de una formación, eh, di, facultad de medicina, diploma de honor, hospital de clínicas, residencia, tipo una formación recontra tradicional en la que siempre, sobre todo en la, la parte, a mí estudiar siempre me encantó, pero en la parte asistencial empecé a no enganchar tanto, porque esa cuestión de, de, de medicalizar a las personas, de no tener respuestas para los malestares cotidianos, de tener que esperar a que la gente esté enferma para que se vuelva algo interesante para un médico, nunca encajaba con todo eso, y fueron años de decir, no encajo, no encajo con ese maltrato de, de, de los médicos hacia los médicos, de los médicos hacia los pacientes, es un sistema, ahora está cambiando, pero era un sistema bastante maltratador. Y en realidad, ahí en ese camino de, de, de empezar a resonar para, uno, para donde uno iba, dije, yo no voy a ser jefa de residentes, no me importa que lo quieran los jefes y todo el mundo, yo no quiero esto, no quiero dirigir a nadie, a mí me gusta trabajar con pares, y entonces hice mi primera formación en, en atención primaria de la salud, que es cuidar la salud antes de que las personas se enfermen. Y a partir de... Y paralelamente apareció esto, caer de paracaidista a, a un curso de meditación donde hablaron de Ayurveda y se fueron amalgamando. Y ahí Ayurveda lo que hizo fue traer un, todo este montón de herramientas. Y entonces claro que estoy enamorada de lo que hago. Porque en el medio me transformé yo hacia una persona que me gusta mucho más que la que era antes, con todos los errores que te puedas imaginar en el camino, y con todo lo que sigo trabajando día a día. O sea, porque esto es un, una invitación a recorrer un camino. Claro. Bueno, tenemos ganas de que nos hables un poquito de esta diferencia entre Pita y no sé quién y no sé quién. Yo me acuerdo solamente de Pita porque... <risa> <risa> bueno, vos lo, vas a escuchar, vos lo vas a escuchar repetido Y Ángeles que está por ahí También es mi paciente, seguro Porque es una forma como Un poquito, que a mí me gusta Contarlo así En esto de que no somos todos iguales eh, Y a veces es lo, por el lado por donde uno Entra a la ayurveda, por eso no quise empezar Por ahí, quise contarles todo lo que también Es ayurveda, es esto que seguramente Escucharon hablar de Vata, Pita y Kafa bata uh -huh. eh, Pita y Kafa son tres energías, las tres energías que constituyen a todo el mundo y que por lo tanto también nos forman a nosotros, ¿sí? Y son las energías condensadas de los cinco grandes elementos. Cafa tiene la energía de la tierra y del agua. Cuando mezclamos tierra y agua, ¿qué sale? Sale una arcilla. ¿Cómo es una arcilla? Una arcilla es húmeda, fría, y sirve para construir un elemento que tiene forma, estructura y tiene cierto peso y solidez. Si yo tengo un hermoso jarrón de cerámica, ahí donde lo dejé, se queda, no me lo voy a encontrar en otro lugar. ¿Sí? Entonces, casa está en nuestro cuerpo en todo lo que nos da estructura. Está en los músculos, está en los huesos, está en la grasa, está en lo que nos da una forma. Y un me quedo acá. ¿Sí? eso es como se manifiesta en el aspecto físico después en el aspecto mental este, esto, una arcilla uno también la puede usar para unir dos elementos como el cemento que une las paredes de nuestras casas. entonces ese café en la mente es vincula y une es lo que nos da esta sensación de me puedo unir con los demás quiero eh, consensuar en vez de confrontar ¿Sí? Eh, tengo vínculos amorosos con los demás, me uno en consonancia, todo lo que une y vincula escafa, son los sentimientos de amor, de compasión, de unión, y también da como la estabilidad de la mente a través del tiempo. Eh, hace que yo, Sandra, diga Sandra hoy de la misma manera que decía a los seis o que lo voy a decir a los noventa con un poquito de suerte, sin tener nada que se le parezca ni por dentro ni por fuera. Pero es esa identidad, ese sentido de yo soy. ¿sí? Eso es Kafa, y están todos nosotros. Las personas que tienen una estructura predominantemente compuesta de Kafa van a ser personas que sean un poquito más robustas que el promedio. ¿Sí? que tengan espaldas anchas, caderas anchas, huesos grandes, esas personas que a veces vemos que tienen un cuello un poquito más ancho o unas manos grandotas, suelen ser personas que como tienen mucha estructura son pausadas en su movimiento. Son personas que hacen una tarea, la terminan, después hacen una pausa, empiezan con otra tarea, la concluyen suelen ser personas que son muy perseverantes en todo lo que empiezan. No tienen mucha iniciativa, no son el que empieza todo rápido, se lo piensan un montón, pero una vez que lo empezaron, llegan a buen término. ¿sí? Y suelen ser personas también que se sienten muy atraídas por todo lo que es tradición, porque la tradición es algo estable. Suelen compartir las mismas creencias de su familia, disfrutar de las reuniones, esas familias que se reúnen todos los hijos y todos los nietos. Seguramente hay una mamá o un papá con bastante de capa a la cabeza. ¿sí? Son personas que tienen vínculos de larga data, que conservan los amigos de allá en el jardín de infantes. Y... Esto es CAFA en equilibrio, es una cuestión que tienen generalmente una salud sólida, una vida estable, pueden sostener la misma profesión a lo largo de toda la vida. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con no pasarme de estabilidad. Con que esta estructura no se desequilibre hacia la acumulación del sobrepeso, con que la paz mental no se transforme en pesadez y me quedo en un lugar cómodo aunque no me resulte tan grato. ¿Sí? el no aferrarme demasiado, el desafío de Kafka es no me aferro a las personas, si tengo hijos los dejo ir porque para eso son los hijos, si tengo un amigo no necesito que me esté llamando todos los días para saber que me quiere, ¿Sí? eh, no, me, no me aferro al acumular bienes materiales, ¿Sí? ese es el desafío de Kafka porque todos tenemos un desafío, ¿sí? Y las personas que tienen predominantemente cafa deberían eh, poner mucha moderación en algunos alimentos que son pesados de por sí. Los alimentos que son más pesados son las carnes, los lácteos, las harinas y los azúcares refinados. ¿sí? Una persona que es kafa, debería, o que tiene mucho cafa debería basar su alimentación en alimentos más livianos. Por ejemplo, frutas y verduras crudas, algunos cereales que son un poco más sequitos y no tan acuosos como el mijo o la polenta, ¿sí? Para dar una idea de algunas cosas. ¿Sí? Después, la otra, la otra de las energías es pita. Pita tiene la energía del fuego. Entonces, ¿cómo es el fuego? Es caliente, es intenso. Y todo lo que toca lo transforma. El fuego es el gran transformador. ¿sí? Eh, el, el gran fuego, el fuego primario es el sol. El sol lo que hace es madura los alimentos, produce las estaciones, y un fuego más domesticado que es el de nuestra cocina, hace que lo que estaba crudo se cocine, que lo que estaba sólido se derrita, que lo que estaba líquido se evapore. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer Pita en nosotros? A nivel funcionamiento, lo que va a hacer es transformar, metabolizar. Pita está en el proceso digestivo, que transforma los alimentos en sus partes más pequeñas y después lo reconstruye en quien yo soy. También está en el hígado, que es el gran metabolizador. Al hígado llega todo lo que ingresó en mí y el hígado lo transforma en otras unidades con las que después voy a reconstruir mi cuerpo lo transforma en proteínas, lo transforma en grasas, lo transforma en azúcares, en combustible. Pita también está en nuestro cuerpo, en todos los relojes biológicos, porque si estamos hablando de que pita es el fuego y se parece al sol, el sol tiene una regularidad, sale a una hora y se pone a una hora, y yo puedo saber cada día del año a qué hora el sol va a salir y a qué hora se va a poner. Y si a mí no me gusta, cambio el reloj, porque el sol no va a ser otra cosa por mucho que a mí me convenga. Entonces, Pita en nuestro cuerpo también marca los relojes biológicos. Que yo pueda dormir a horario, tener apetito a horario, ir al baño con regularidad, menstruar regularmente, todo eso está gobernado por Pita. Cuando, cuando ocurre regularmente es un Pita equilibrado. ¿sí? Y también está en el sistema inmunológico y en el sistema endocrinológico. Eh, las personas que tienen predominantemente pita, lo que tienen esto es mucho fuego. Son personas que cuando llegan a un lugar se destacan, no pasan desapercibidas. ¿sí? Suelen tener una gran disponibilidad de energía. Pueden estar a full de la mañana a la noche sin cansarse. Tienen una gran energía disponible para hacer muchas cosas. Y como además, a nivel de la mente, pita ordena, suelen ser las personas que son los líderes naturales, los que dicen, vamos para allá, lo vamos a hacer de tal y cual manera, pim, pum, pam, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello, vos vas a hacer aquello. Y el resto de las personas lo siguen, porque un pita equilibrado es un líder maravilloso, es el que te organizó todo. El que te dijo, hace esto, en la valija pone esto, esto y esto. Vamos a tomar tal tren a tal hora y vamos a llegar a tal lugar. Y cuando lleguemos hay que tomar este taxi para ir a tal lugar y tiene todas las reservas hechas. <risa> Eh, también los pitas son los que hay que pedirle un turno para encontrarnos a tomar un café. Son esas amigas que te dicen, bueno, sí, nos encontramos a tomar un café, pero va a ser el sábado que viene de 3 a 4 en tal lugar, porque yo después salí a la vuelta, con un curso y después voy a ir a hacer tal compra. ¿Sí? Eh, y esto yo a veces lo cuento un poquitito como con gracia, porque ninguna de las energías es buena ni mala, todos tenemos de las tres. Y el gran desafío es hacer que las energías que yo tengo brillen, estén en su máxima potencia. ¿Sí? Pita a nivel de la mente da esto, da el pensamiento lógico, el poder de entender que uno más uno es dos, que A más B es entonces C, lo que organiza y estructura la mente. Y a nivel de las emociones, ¿cuáles van a ser las emociones? Las emociones intensas, el enojo ante todo. ¿Está, ¿Está mal el enojo? No, el enojo no está ni mal ni bien. El tema es, ¿qué hago con ese enojo? Una cosa es reconocerlo y decir, uy, hay cosas que son injustas y me molestan, voy a ver qué puedo hacer para cambiarlos, para que el mundo sea un lugar mejor. Y otra cosa es agarrarme a las piñas con la persona que me ofendió. ¿Sí? Entonces, ahí vienen todas las cosas de transformar y gestionar las emociones. En las personas pita cuando se desequilibran, cuando pita aumenta mucho en nuestro en realidad las personas que tienen más pita tienden más a ir para ese lado, pero los desequilibrios los podemos tener todos porque todos tenemos algo de pita. Entonces, cuando pita se acumula y se desequilibra, lo que va a hacer es todo lo que es inflamatorio, porque cuando estamos inflamados, algo en el cuerpo se puso rojo y caliente y eso es pita. Entonces, todas las IT son de pita paringitis, dermatitis, apendicitis, todas las citis son pita. Y se manifiesta también en todo lo que arde o quema. Si me arde la boca, si me arde el estómago, si me arde la piel, si me arden los ojos, todo eso son manifestaciones de pita. Y también todos los trastornos de la sangre, porque la sangre es roja, entonces tiene mucho pita. Cuando hay problemas de coagulación o problemas de sangrado, también son un desequilibrio de PITA. Cuando hay problemas inmunológicos, en más o en menos, cuando las defensas fallan o se ponen agresivas contra mí mismo, las enfermedades autoinmunes. ¿sí? Todo eso son desequilibrios PITA. Eh, y los PITA, como ya tienen mucho calor interno, en la época del año que más se tienen que cuidar es en verano, porque el verano es más de lo mismo: es mucho calor y mucha intensidad. ¿Sí? Entonces, quien se reconoce, quien se está reconociendo pita o con una buena porción de esta energía, lo que tendría que evitar a nivel de alimento es todo lo que pita. ¿sí? La ji, la pimienta, la cebolla, el morrón ¿sí? eh, y también las cosas que son muy intensas, como por ejemplo el alcohol. Los ácidos muy ácidos, por ejemplo, no tomar eh, limón en ayunas todos los días. Si me tomo una limonada a lo largo del día no pasa nada, pero no estos es modas de me tomo dos limones exprimidos en ayunas. ¿Sí? Pita debería tratar de tener una alimentación más basada en alimentos frescos y en frutas que sean dulces, porque el dulce equilibra un montón, pero no el dulce industrializado, sino el dulce natural. Bueno, eso es más o menos un panorama de pita. A ver, esto es enorme, nos podríamos explayar 20 horas, pero la idea es que, es que nos quepa todo acá. Y la otra de las energías es bata. Bata es la energía del aire y del éter. Entonces es el espacio y el aire que se mueve en él. En nuestro cuerpo guía eh, todo lo que tiene movimiento. La entrada y salida de aire, el movimiento del tubo digestivo, la circulación de la sangre, el flujo menstrual que vaya para el lado correcto. Todo eso lo gobierna Bata. Y también gobierna, como es un elemento de aire, gobierna todo lo que tiene que ver con la comunicación, lo que va por el canal de aire, va de la boca al oído. La comunicación ocurre en el aire. Entonces, el poder expresarse correctamente es una función de Bata. Eh, a nivel mental, así como Pita hace foco y ordena, Bata abre la mente, abre la mente al proceso creativo. La que, de las que nos están escuchando que tenga al, alguna inclinación hacia el arte, ya sea que haga música, o que pinte, o la forma de arte que sea, saben que en el proceso creativo no sirve de nada razonar, que lo que hay que hacer es abrir la mente. ¿sí? Esa posibilidad de abrir la mente, de tener distintas opiniones, de ver las cosas de distinta manera, de flexibilizar y adaptar, eso es aire y es Vata. ¿Sí? Y a nivel de las emociones, las emociones de Vata son las emociones movidas, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, ¿sí? Las personas que tienen predominantemente vaca tienen... Eh, son flaquitas, tienen poca estructura, están hechas de aire. Son esas personas como las bailarinas, que aunque coman mucho, no aumentan de peso. Y tienden a ser muy movedizas. Empiezan muchas cosas y no las pueden terminar, todo el tiempo están cambiando de ocupación, de actividad, de pareja, del lugar donde viven. Yo conozco personas muy bata que ni siquiera viven en un lugar fijo, que viven en distintas casas de distintos amigos. ¿Sí? Entonces, el gran desafío para Bata es poder adquirir esa solidez que de, que de por sí les falta. ¿sí? Entonces, tratar de tener alguna rutina, aunque no les guste mucho, o aunque sea parcial, y sobre todo ir hacia alimentos que les den más estabilidad. Tratar de comer las comidas cocidas, calentitas, que tengan muchos cereales, y legumbres, todo lo que tiene peso. ¿Sí? pueden usar lácteos, pueden usar quesos. son los que más de se benefician de algún consumo de carne. ¿Sí? Y sobre todo también ir a buscar alguna técnica de armonía mental que pueda traer un poquitito de, de estabilidad a esta mente tan inquieta. ¿Sí? Por ejemplo, hacer algo que tenga que ver con relajación, con meditación. Cada una de, las, de estas energías tiene... Eh, cosas que son súper hermosas y que nos hacen únicas, y trae algunos desafíos que tenemos con los que tenemos que trabajar. ¿sí? Entonces, lo importante es aprender a reconocernos, aprender a ver quién soy y a entender qué cosas me hacen mejor y qué cosas sería mejor evitar. Eso es básicamente en qué consiste Ayurveda. No sé para que la tenemos a Ángeles, que la tenés ahí al lado, que le hemos dado micrófono. Ángeles tiene algunas preguntas, acumulando, de la gente que, que ha estado escribiendo mientras hablabas. Así que Ángeles, si querés, ¿cómo te va? Hola, hola. Ángeles, hola ¿cómo estás? En... lindo verte gracias por estar en la sala de mi maestra. No, eso, eh... el placer es mío, gracias a las dos. Bueno, mira, tenemos un montón de preguntas, pero voy a empezar por una pregunta que hace Fabi. ¿Existe alguna prueba así casera como para saber que, eh, que si uno es pita, es, es, vita, es bata o escafa? Eso se llama doya. Exacto, esos son los doyas. Esa es una respuesta compleja. Llegar a conocer la propia constitución. Es un, es un trabajo que no se puede hacer en un ratito. Sí, y no hay una única cosa que, que, pueda, que pueda dar un diagnóstico definitivo, porque además la mayoría de las personas tenemos dos energías predominantes. Y una idea es haber, haber escuchado con qué resonó cada una de esto que yo conté. Posiblemente resonemos en dos energías, ¿sí? o tengamos predominancia de algo, de algún desequilibrio de lo que yo conté que era cuando se acumulaba. Entonces, lo primero es una invitación a ver en qué resumen. Generalmente, en la mayoría de los, de los libros de Ayurveda o de los lugares, hay algunos test bastante caseros que se pueden hacer, pero que es una respuesta, son, hay al menos como 30 preguntas de responder entonces no hay una única cosa. Eh, una persona de referencia en cuanto a Yurveda, como para quien quiera empezar a leer y adentrarse un poquitito en este camino, es el doctor Deepak Chopra, que fue el, uno de los grandes difusores. Él tiene algunos libros muy lindos que están escritos para el público general, con un lenguaje accesible, que muchas veces incluso están disponibles para descargarlos en PDF gratuito. En estos libros siempre hay un cuestionario para, para hacer más o menos como una guía orientativa. Gracias, Doc. Sí, eh, más, bueno, Lo que puedo hacer después también es, eh, te mando a vos, o le mando a Silvia, un pequeño cuestionario como abreviado para quien quiera hacerlo, que pueda hacerlo y tener una, un, una orientación inicial. Sí, seguramente que... a las chicas les va a encantar eso. Si se a Silvia, Silvia nos lo manda a todas y les va a encantar a las chicas. Sí, bastante. sí. sí nos va a gustar, claro que sí. Una pregunta que hace Miri, las etapas de la vida, las diferentes etapas de la vida, ¿tienen sus, sus doyas? Así como las estaciones, como dijiste vos. Exactamente, Ahí hay alguien que estuvo leyendo un poquito más de a ¿no? que sabe algo. Eh, si bien nosotros tenemos nuestra nuestra proporción de energías que es estable desde el día que nacimiento, que nacemos, hay ciertas influencias. Por ejemplo, la primera etapa de la vida, desde el nacimiento y durante toda la niñez, es una etapa en la que estamos creciendo y acumulando tejido. Entonces es una etapa de capa, que es acumular tejido. Después, con la adolescencia, viene toda la explosión hormonal y empezamos a querer darle un sentido y una orientación a nuestra vida elijo una carrera, tengo una profesión, me caso, compro una casa, compro un auto, o sea, todo lo que es hacia afuera y tiene un movimiento dirigido, eso es pita. Toda la etapa de nuestra adultez es pita. Y después cuando llega la etapa en que estas hormonas que afloraron en la adolescencia se llevan a descanso, que es la menopausia para las mujeres y en una edad similar para los hombres, empezamos a transitar la etapa vata de la vida que es donde todos los tejidos se empiezan a desgastar un poco. Esa es la respuesta. Ok, gracias. También tenemos una pregunta de Marcela, que nos pregunta si existen medicamentos ayurvédicos. Sí, en realidad en ayurveda, ayurveda dice, qué hermosa pregunta está, ayurveda dice que todo lo que existe en el universo puede ser alimentos, medicamento o veneno, de acuerdo a cómo lo utilicemos. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que nada sirve para todos, no hay un modelo que nos sirva a todos. Y existen, sí, en la Ayurveda, todo lo que nombré al principio, todas las herramientas terapéuticas son medicamentos, porque hay algunas dolencias que se curan con masaje y no con otra cosa. ¿Sí? Eh, y, sí y creo que a donde va a estar la pregunta, específicas de la yurveda, que son las que originariamente están en India, que es donde Ayurveda se desarrolló, pero que muchas de esas tenemos un correlato, o tenemos la misma planta, o muchas veces la podemos conseguir porque viene importada. Ok, tenemos otra pregunta de Lorena, que nos pregunta... Pre eh, quiero pedir también a la gente que vaya marcando su punto azul, porque también me gustaría que además de que vos leas las que ya escribieron, alguna interactúe directamente con la doctora. Así que si alguien quiere poner ahí una manito azul para que yo pueda detectar y administrar las preguntas desde acá, podemos hacer eso también, ¿eh? Y vincular. Gloria, perfecto. Ahora vamos a vos. Ángeles, ya tenía una pregunta para hacer. Sí, sí. ¿Hay especializaciones dentro de la medicina ayurvédica? Por ejemplo, ¿hay dentistas o, o pediatras o, o no solamente médicos clínicos en ayurveda? Sí. En India, eh, después de cuando uno completó la formación tradicional en la universidad, que son seis años igual que acá, hay ocho subespecializaciones. Una es pediatría, otra es ginecología... Otra es todo lo que es cabeza y cuello entra en una misma especialidad, hay cirugía, sí, absolutamente. ¿Y en Argentina? Eh, no, en Argentina estudiamos una formación de posgrado en Ayurveda, ¿sí? Y en realidad después, cada, lo que hay sí son muchos médicos que dentro de su especialización toman las herramientas de Ayurveda que los ayuda a ampliar la gama de tratamientos que tienen para ofrecerle a sus pacientes, sí. Yo me formé, por ejemplo, con una endocrinóloga que es genial, con una reumatóloga, con eh, personas que hacen adolescencia, con ginecólogas. Sí, absolutamente. Hay de casi todas las especialidades, otorrino, oftalmóloga. Conozco todas, todas estas médicas que han estudiado Ayurveda para poder aplicarlo a sus especializaciones. Muy bien, yo ya le di micrófono a Gloria para que ella haga una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes doctora, eh, la pregunta es la siguiente, hace aproximadamente dos años eh, tuve lo que se dice rosácia. Eh, acudí a varios dermatólogos sin ninguna posibilidad de que esto desapareciera y después desapareció espontáneamente, entonces la pregunta es eh, si tiene algún componente, eh, como usted lo nombra, psicológico. Sé que hace dos años atrás también estaba en una época de bastante estrés. Pero aparte de esta cuestión, si hay alguna alimentación que vaya a la piel, eh, que sea eh, más apropiada, digamos, que algún tipo de pomada como las que me dieron en aquel momento. Mira, en realidad hacer un diagnóstico es bastante más complejo de lo que podemos hacer acá en un minutito, pero y vos, respondiste, vos solo respondiste parte de la pregunta. La rosácea, ¿cómo es? Es colorada y es caliente en la piel. Entonces Exacto. es un trastorno de pita manifestado en la piel. sí. Y, lo, y generalmente una de las cosas que suelen desequilibrar a pita es estar estresado o bajo presión. ¿Sí? Entonces es bastante común, es lógico esto que vos decís, habías estado por una etapa, pasando por una etapa de presión y de intensidad, acumuló pita y salió por la piel. Por suerte que no salió en otra parte del cuerpo más complicada. Y fíjate que después solito se, se volvió. Habría que ver, si vos cuando haces tu test tenés mucha composición de pita, tal vez sería bueno que evitaras todos los picantes y los ácidos, como dije antes. ¿Sí? Mm -hmm. Gracias, doctora. Es la idea de prevenir. Gracias. Muy bien, bien. Bueno, ahí la tenemos a Nancy, que ya le di micrófono. Hola, ver, hola buenas tardes. Oh. Como estoy con el, con el celular, tengo que pasar la pantalla. Dame un segundito si te puedo ver a la cara. No, hola, ¿cómo estás? No, no tiene imágenes, eh, me parece. Ah, eh. bueno. Nancy va a hablar. A ver, Nancy. Contame, Nancy. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, porque tengo una duda, con respecto a los alimentos según el horario de consumirlos. Sí, ¿Son antes del sol o después del sol? Algo había escuchado sobre eso, pero ahora, no sé, como te estoy aquí, quería saber desde tu punto de vista qué, cuál es tu apreciación o qué es lo que se dice. Otra hermosa pregunta, casi que vamos a dar un curso de Ayurveda completo. <risa> eh, Ayurveda dice que tenemos un fuego digestivo que se llama águil, que tiene, es el encargado de ingerir los alimentos y que tiene una potencia que está en concordancia con el lugar donde el sol se encuentra en el horizonte. ¿sí? Entonces, nuestra máxima potencia digestiva es a mediodía, y por lo tanto el almuerzo debería ser nuestra comida principal y después a medida que el sol va bajando hacia el horizonte, nuestra potencia digestiva decrece, entonces no sería aconsejable consumir alimentos pesados o una comida completa después de que el sol se haya puesto. Y en general, para nosotros con estos horarios medio desfasados de comer que tenemos los argentinos, un objetivo sería tratar de poner la cena entre las 8 y las 9 de la noche. De a poquito, porque todo hay que hacerlo también con paciencia. Y después, a medida que voy pudiendo, ir acercando la cena más cerca de las 8 de la noche. Y fijarte después cómo te cae la comida, porque generalmente comiendo más temprano tengo una digestión más completa. Y sobre todo, no habría que comer alimentos pesados a hasta hora en la que mi potencia digestiva no es tan fuerte. Son alimentos pesados, carnes, lácteos comidas con salsa o demasiado elaboradas, por ejemplo, comer pizza o empanadas a la noche no sería la mejor opción, a la noche es mejor comer unas verduras acompañadas de algún cereal, por ejemplo, eh, unas verduras con quinoa o con arroz integral. Perfecto, bien, gracias, gracias por tu respuesta. Bárbaro. Eh, Noelia había levantado la mano pero luego no sé qué pasó, Noelia, te doy micrófono, a ver, corazón. Ahí te, te doy. ¿Estás por ahí? no te estoy mirando ahí sentadita. ¿Habías levantado la mano o, o no? ¿No? Ah, ok. No. Bueno, bueno. Bueno, entonces volvemos a Ángeles con una consulta de las de Facebook, de las escritas. Sí, dice Mirta... Eh, pregunta, Mita, ¿qué eh, dice la medicina ayurve, ayurveda o ayurvédica respecto del consumo de carnes y de lácteos? Bien, otro tema enorme también. Eh, ayurveda dice que lo parecido incrementa lo parecido, ¿sí? Que los alimentos nos transmiten su energía. Eh, la carne tiene una energía, ¿cómo es la carne? Es densa, pesada y roja. Entonces, por su actitud, de, por su característica pesada no va a ser tan buena para Cafa, y por su característica roja no va a ser tan buena para pita. Las personas que se benefician del consumo de carne son los bata, los que tienen poquitita estructura y peso. Y Ayurveda dice que todos los pita deberían hacer algún intento de ser vegetarianos una vez en su vida, porque se benefician mucho de no, incorpor, de no tener tanta intensidad a través de la carne. ¿Sí? Y por ejemplo, la carne puede estar reservada para periodos de convalescencia, de enfermedades, cuando, tenemos que cuando hemos perdido peso o hemos perdido energía y nos tenemos que recuperar. Después, como todo, es una invitación a reducir un poquito el consumo y ver cómo nos vamos sintiendo. Y los lácteos tienen una energía que es pesada, húmeda y fría. Entonces, a las personas que peor les caen los lácteos, es a los CAFA, porque es más de lo mismo. ¿sí? Si habíamos dicho que CAFA, ¿se acuerdan? Era tierra y agua y era pesado, denso y húmedo, los lácteos tienen exactamente la misma característica. Entonces, las personas CAFA prácticamente no deberían consumir lácteos. Hay otras formas de incorporar calcio. Y en realidad, el otro gran punto de los lácteos es que lácteos comemos hoy por hoy. Porque una cosa era lo que decía Yurveda de los lácteos hace 3.000 años, cuando cada familia tenía su vaquita feliz, a la que humilde y amorosamente le pedía compartir su leche, y otra cosa son los lácteos que comemos nosotros hoy por hoy, que son de vacas encerradas, maltratadas, llenas de hormonas y de antibióticos. Eso ya de alimento tiene poco. Los lácteos que están en el supermercado de alimento tienen poco y nada. Es una comida industrializada no muy diferente a una salchicha. Quiero hacerte una pregunta personal, Sandra. Eh, primero, ¿qué sos? ¿Cuál de esos tres tipos sos? ¿Y, y qué es lo que comes? Si, si podrías contarnos tu, tu diario vivir en relación a la alimentación y, y también a la alimentación, este, mostrarnos tu, tu día, ¿querés? Dale. Mira, primero te voy a contar una cosa con esto de que determinar qué constitución tiene uno no es tan fácil. Yo durante muchos años, cuando hacía estos test y con una mirada superficial de la yurveda, creía que era bata. Y resultó que lo que tenía era un desequilibrio de bata, un bata acumulado de mucho tiempo, de tanto hacer dietas y esas cosas que las mujeres solemos hacer. Yo me la pasaba, como tengo una estructura mediana, pero quería ser flaca como la moda impone, me la pasaba haciendo esas dietas de comer lechuga o no comer o comer todo diet. Entonces lo que tenía era un desequilibrio de bata fenomenal. A mí, cuando pude empezar a corregir ese desequilibrio, apareció que soy pita y soy bata. Tengo de pita está una mente lógica, estructurada, ordenada, para algunas cosas, tengo una estructura de cuerpo intermedia, cuando hago las cosas correctamente, mi cuerpo acomodó sus relojes biológicos, y también tengo una parte de bata, que es la que me permite haber abierto la mente a la yurveda, si no me hubiese quedado con la medicina tradicional siempre. Y también tengo un lado artístico, eh, que hago un taller de arte, que eso fue, le trajo otra riqueza y otra dimensión a mi vida. Entonces tengo pita y bata en unas proporciones más o menos parecidas. Entonces yo tengo un plan de cuidado en verano, y un plan de cuidado que es la época caliente para no acumular pita, porque he tenido en épocas de estar muy estresada durante el verano, no cuidando los alimentos que comía, he tenido eh, brotes en la piel, he tenido algunos problemas visuales en verano. Entonces, en verano me cuido mucho, no como, no tomo vino, eh, no como nada que sea frito, como mayoría de alimentos frescos, como ensaladas, eh, de, de cosas crudas o cocidas, mucha fruta. Yo carne casi no como hace muchos años como algo de pescado, solo porque no soy tan amiga de la cocina, entonces no voy a tener toda mi proteína de las legumbres, así que dije un poquito de pescado por semana para tampoco tener ningún déficit nutricional Y después cuando llega el otoño y aparece esa energía de bata que se mueve un poquito más, y por ahí aparece algo de insomnio, la piel se empieza a secar, cambio a mis cuidados de otoño-invierno, entonces dejo de comer cosas crudas, y empiezo a comer todo más cocido, más servido, eh, la fruta también más cocida en forma de manzanas o de peras asadas. Incorporo los masajes con aceite porque, porque eh, le traen energía de calor al cuerpo. Y ante todo, hace muchos, muchos años que todos los días medito un ratito. Porque eso es lo que logra que mi mente no se pase ni para la intensidad de pita ni para el descontrol de bata. Y porque en realidad ese fue mi camino, mi camino inicial, yo entré a todo este mundo por la meditación. Cuando medité y vi lo hermoso que era para la mente, dije, yo tengo que poder ofrecerle esto a mis pacientes. Y entonces me fui a buscar qué publicaciones médicas, yo decía serias, en ese momento habían, y había un montón de evidencia. Entonces a los pacientes ya nunca más les tuve que presentar clonacepam. Empecé a decirles que vayan a hacer un curso de meditación. Y ahí escuché por primera vez esto de dejar de comer alimentos industrializados y mi alacena, que era todo latas, mi, mi comida era latas en la alacena y bolsas de cosas frisadas en el freezer. Porque a mí no se me ocurría cómo, o sea, el trabajo de hervir una lenteja, si puedo abrir una lata. Y de a poquitito fui y dije, ah, mira, el choclo se puede comprar y hervir y me lleva casi el mismo tiempo que abrir una lata. Las lentejas son fáciles de cocinar, vamos a cocinarlas. Por eso digo que fue todo un camino, o sea, y el camino es paso a paso, no de otra manera. ¿Cómo naciste? ¿Qué fecha de nacimiento tenés? 4 de junio, la semana pasada. Mirá, <risa> cumpliste. Tengo una carta natal que tiene mucho aire, entonces ese es un elemento con el que tengo que tener mucho cuidado. Ah, ok. Bueno, Ángeles, a ver si vos tenés alguna pregunta. Mira que tenemos que liberar a la doctora que tiene una prevista a las 20 horas, así que le hacemos ah. dos. una tuya y una de Gloria que quiere hacer otra pregunta y alguien si levantó la mano y no más, así la dejamos, este, la, la liberamos. A ver, Ángeles. Una pregunta para Diana, para Diana, para nuestra Dianita Cotton. ¿Qué es lo que no puede consumir Bata? ¿Qué es lo que no es recomendable para Bata? Bien, primero, ante todo, en Ayurveda no hay nada prohibido, hay cosas que se prefieren y cosas que se reducen, ¿sí? A bata lo que no le conviene es todo lo que es muy liviano, las hojas verdes sobre todo. A la moda que bata no debería subirse es a esta de los jugos verdes, porque todos los jugos verdes tienen una característica que es astringente, que seca un poco, por más que el jugo sea líquido. Todas las hojas verdes, si vos masticás una hoja de espinaca, ¿cómo te deja la boca? Seca. ¿Viste? Esa energía seca es, de la, es seca y liviana, entonces es más de lo mismo. Y otra cosa que Bata a veces le gusta, pero no debería ser, son las cosas muy secas. Como por ejemplo las galletitas cracker, las tostadas. Bata tiene que comer más húmedo, más budincito, más pancito recién hecho, las cosas más húmedas y calentitas. Ahí está Diana levantando la mano. Ah, sí, está Diana. A ver, Diana. A ver si le damos la palabra a ver qué quiere compartir. Ella la que preguntó, así que bueno, ella misma quizá, este, no sé si quiere, o agradecer o agregar. A ver, Dianita, espera. Eh, vos marcá tu micrófono, Diana, a tu izquierda, a ver, porque yo ya te estoy dando micrófono. A ver si vos tenés algo para tocar sin arruinar nada a ver no Bueno. Tiene, si... que estar abajo, tiene que estar abajo la barrita con micrófono donde tocas para, para desbloquearlo no, bueno si querés escribilo por mensaje bueno ahí la tenemos a Gloria con micrófono abierto Gloria contanos Sí, aparte de consumir hortalizas y frutas, ¿se pueden, son útiles las mascarillas de hortalizas y frutas para la piel del rostro? Sí. Esa es la pregunta. Absolutamente. No es mística, no es mística. No, no, Realmente... no. En... Las plantas tienen principios activos, tienen, eh, tienen farmacia en sí misma. O tienen compuestos químicos que en la piel. Por ejemplo. Para esto resulta que un micro no problema, o cuando algo en la piel se irrita o nos pica, una maravilla es la caléndula. Por eso haces un besito y que lo para la irritación. No llegó bien al mensaje, doctora, se cortaba. Eh, te estaba contando que la caléndula es muy buena para la piel, eso te... te... Ah. No. sí. Gracias, doctora. Se entrecortaba. En realidad, este, creo que es tu reloj biológico el que hace que se interrumpa la comunicación, Sandra, porque sos tan responsable y tan pita, organizada... Este, que estás preparando ya tu despedida, lo cual me parece impecable, pero hijo te agradecemos mucho que hayas estado acá. Quiero contarle a mi grupo... En es lo que podemos hacer. ¿Cómo, mi vida? ¿Cómo? Solo me voy a mudar de sala de Zoom. Ah, vas a estar en otro Zoom ahora. Exactamente, un curso en otro Zoom. Ok, ok. ¿Vas a dar un curso en otro Zoom? No, no, voy a tomar yo un curso. Bueno, ¿querés pasarnos el dato por si la gente quiere sumarse a ese lugar o, o es tarde? No, es un curso para médicos. Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Exacto. Quedamos en que nos mandás el test y quedamos en que eh, cada vez que tengas alguna actividad que quieras hacer, nos notifiques. Y también quedamos en que acá vamos a pasar eh, tus datos personales, si querés, eh, cuál es tu página como para que la gente pueda ubicarte o de qué manera te ubican. Bien, tengo mi Instagram, que mi Instagram es la doctora Sandra Fernández, y cuál el tren, te voy a poner ahí las, las redes sociales y todo para que todos lo tengan, ¿sí? Bueno, Ángeles, vas a ser la traductora de, de este último dato porque no se pudo escuchar bien, así que tenemos responsable de que ya mismo vayas tipeando los datos de la doctora para que puedan ubicar. Este, puedo, doy fe de que la consulta es absolutamente accesible, económico. Eh, yo tuve, recibí ayer con mi marido, y mi marido consultó a la mañana, tuvo un turno de una hora este, y más. Eh, donde ustedes pueden apreciar la, delica, la delicadeza y el esmero con el que ella nos dirige, nos lleva y luego a la tarde yo tuve un turno con la doctora también de una hora o más eh, y quedé muy conforme, ex, extremadamente conforme así que les recomiendo que, que la consulten ¿eh? este, es una valiosa que nos ha regalado Ángeles porque cuando tuve la inquietud de ver este, algún contacto que nos hablara de este tema, Ángeles generosamente nos ofreció eh, esta visita. Así que muchísimas gracias Ángeles por, el, por ser intermediaria, y muchas gracias Sandra por tu calidez, tu ternura, tu conocimiento, eh, y tu ejemplo. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos Silvia, espero que me estés, que me estés escuchando, no sé si sale el audio... ¿Me estás escuchando? Bueno, muchas gracias a vos por esto, por, por el espacio compartido, por la confianza, y ojalá a cada persona haya resonado un poquito, para que sea, porque a veces estas son las pequeñas costillas que tal y después van a dar un fruto. Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo muy grande para todas. Gracias a todos por estar ahí, muchas gracias, 50 personas aquí presentes, esto va a quedar grabado, así que luego nos visitará más gente. Muchas gracias eh, por estar acá y eh, por, por darle eh, razón y sentido a, a este encuentro. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias.